Bueno, mi nombre es Maripaz Castro Robles, soy maestra del Colegio Público Nuestra Señora de Fátima de Badajoz. Este ya es mi quinto curso aquí y eh, yo pretendía venir al colegio porque la zona me gusta, el colegio me encanta. Eh, está incluido dentro de un proyecto que se llama Comunidades de Aprendizaje y fruto de que está metido en el proyecto de comunidades pues decidí voluntariamente pues, venirme a ser maestra aquí y disfrutar del proyecto con mis compañeros. Eh, Qué hago por la educación. Bueno, pues lo que más me gusta de, del proyecto y de la educación y de estar en el Fátima es que es un proyecto transformador ¿no? que pretende a través de las clases, el colegio, ser un núcleo fundamental de transformación del barrio. Eh, está abierto totalmente a toda la comunidad y pretende beneficiarse de ella, y que al mismo tiempo eh, la comunidad también se beneficie de estar, en el colegio, de pertenecer al colegio. Ese sentido de pertenencia es lo que hace que se transforme la realidad. El pertenecer aquí, el saber que aquí eh, es un lugar seguro donde los niños pueden estar, disfrutar y aprender y los papás también. Entonces eso fue más o menos lo que, lo que me hace sentirme eh, plenamente feliz aquí. Pues para mí escolario fue todo un descubrimiento. Al principio reconozco que fue duro, ¿no? Porque, eh, la, la organización, el entramado de escolarium, pues uno ya tiene que cambiar sus estructuras mentales, ¿no? es decir, tú tienes organizada la información y el acceso a la información digital de una manera y tienes que crear otro patrón cuando accedes a escolarium, ¿no? la información está muy visual, todo se en el momento que te sabes las pestañas dónde están y cómo funcionan, eh, no tiene más que otra herramienta digital y al principio me costó, pero ya porque empezamos hace cuatro años y es verdad que la herramienta ha ido mejorando con el paso de los años. ¿no? y se haya hecho más visual, más accesible, más, para mí más fácil y para los niños todavía mejor. ¿no? que cambio, ya te digo, que como cambio cada dos años o cada tres años, cambio de grupo, pues entonces me lo noto mucho cuando arranco con un curso por primera vez. El primer año que arranqué pues fue como más complicado por mi desconocimiento y porque la herramienta era más primitiva y, a, y actualmente pues la herramienta no cuesta nada el acceso a los niños, dices las cuatro cosas que tienen que saber sobre las pestañas y enseguida ellos ya se manejan con las pestañas. ¿Qué hago con Scolarium? Pues eh, lo que más me gusta de Scolarium es que puedo crear lo que yo quiera. Es un campo, un universo eh, abierto para mí. ¿no? Es decir, los libros digitales eh, los construyo alrededor del proyecto que estemos trabajando en clase. Entonces, accedo fácil a los libros digitales que utilizamos y a las herramientas que yo cuelgo en mi libro digital. los libros digitales que tenemos de la editorial y a las herramientas que yo cuelgo en mi libro digital. Como me... Me complementa mucho eh, la plataforma, eh, el, el blog. ¿Por qué? Porque en el momento del proyecto, pues yo cuelgo directamente y digo, tenéis que ir al libro de Escolarium, al del Camino de Santiago, que es lo que estoy haciendo Pues tenéis que ir al libro de Santiago, al Camino de Santiago, y ahí ya, directamente, ellos saben exactamente dónde están, permite la individualización de la enseñanza, porque cada uno tiene que, que ir quemando etapas de lo que tiene dentro del proyecto que hemos hecho, ¿no? dentro del libro digital que hemos construido. Y... Eh, Pincho enlaces, pincho vídeos, pincho fotos, pincho exámenes, los exámenes también van ahí y permite también que los papás puedan ver la información de los niños eh, a tiempo real. En el momento que yo ya he evaluado las actividades, a todas les puede poner una calificación, ellos saben cómo va su gráfica y una vez a la semana vemos cómo va su gráfica, ¿no? cómo va evolucionando en el desarrollo del proyecto y eso les sirve un poco para darse cuenta el grado de aprovechamiento que han tenido también dentro de la clase. ¿no? Es decir, pues esta semana hemos estado un poquito regular, o no, no lo hemos estado, hemos estado bien. ¿no? Y las notas también son automáticas y las reciben los papás directamente en, en sus móviles si quieren. ¿no? Mira, el blog empezó como una herramienta, como un cuaderno, me lo planteé como un cuaderno diario de clase, eh, interactivo ¿no? y que en principio fuera de comunicación directa con las familias. Todas aquellas familias que disponían de algún de un dispositivo, tanto un, eh, un móvil o una tablet, o, pudieran ver diariamente lo que se hace dentro de clase lo que pienso, las actividades que hago, a qué van encaminadas y luego también me permitiera eh, el acceso fácil a recursos y herramientas dentro de clase. ¿no? Es decir, yo todo lo pincho en el blog y, y tanto los enlaces a los sitios donde yo quiero como el, los formularios, como los documentos de Google, eh, directamente coloco el enlace y solo le tengo que, que pinchar en la pizarra digital. Y los niños con su plataforma, a través de, de su dispositivo, acceden directamente. No tenía que poner la, la dirección extensa, Dentro de la pizarra que luego siempre se copiaba mal, salía mal y nació con como una necesidad pura y dura de contacto con las familias y de acceso rápido a la información. Yo... Me, me cuesta dar consejos, ¿eh? yo reconozco que no, no soy yo mucho de dar consejos, pero si tuviera que decir algo es que no tuvieran miedo. Eh... Bueno, me voy a lanzar, voy a despadecir dos y todo. El primero, que no tengas miedo, que es decir que eh, tienes que perder un poco el ancla que te puede suponer depender mucho de un libro de texto. ¿no? Eh, el romper ese ancla con el libro de texto, pues lo que te hace es volar libre, decidir tú ¿eh? qué es lo que tienes que hacer con, con los niños que tienes delante, sabiendo que el currículum que tienes que dar está ya determinado y... Ese miedo que muchas veces viene producido y justificado por, qué van a decir los padres, hemos terminado los libros, ya verás no sé cuánto. Si tú tienes claro que, cuál es tu visión técnica de la educación, es decir, que tú tienes claro que lo que hay que dar es lo que está colocado en el, currículum, en el decreto del currículo y se lo explicas a los papás, nadie habrá gente que no te comprende y les cuesta un poco más entenderlo ¿no? pero los papás en principio encantados de que se puedan utilizar este tipo de estrategias, por lo menos en mi caso siempre y cuando la primera sesión sea explicar a todo el mundo por qué tomas estas decisiones, ¿no? es decir, tú explicas el por qué que todo tiene su razón, que no lo haces porque ahora vamos a, vamos a probar aquí, que no estás experimentando nada que esto está aprobado que hay que pasar una parte de un periodo de adaptación tuyo, personal y de los niños y una vez que pasas esa fase, nada más que te queda disfrutar de, de enseñar realmente lo que tú quieres hacer y lo que los niños quieren aprender también. ¿no? Es decir, um, el currículum es el que es, pero tú puedes trabajar el currículum adornándolo de forma que sea ultramotivante para los niños. Y yo, eso sería como unos dos consejos, ¿no? que pierdas el miedo y que seas técnico. ¿no? Es decir, que hay una parte técnica en la que tú eh, tengas muy claro que lo haces por algo. No lo haces por probar, ni estás experimentando, que es una de las cosas también que me gusta de este centro. ¿no? Aquí no se hace nada por experimentar, aquí todo se sabe que está probado, científicamente probado y que tiene su razón de ser. Y tú la conoces como docente y las explicas al papá. Es decir, no lo hago, no, esto sería como un médico que te dice, bueno, voy a ver si quizá dándote esta pastilla somos capaces de mejorar algo. No, pues no te la tomaría, bueno, pues esto es igual, no voy a probar nada, esto está esto está bien y esto sé que está bien porque se ha probado ya, lo sabemos y da el resultado, siempre que lo hagamos bien.